Sistemas operativos, Unidad Didáctica 1, Recursos del Sistema. En esta primera unidad didáctica del módulo Sistemas Operativos, se identificará los recursos de máquina o computador de acuerdo con las características de los sistemas operativos. Por tanto, abordará el estudio de los conceptos relacionados con la unidad de procesamiento, jerarquía de almacenamiento, interrupciones y excepciones, las terminales, dispositivos de almacenamiento, relojes, temporizadores, canales, puentes, contención, acceso directo a memoria DMA, interfaz del sistema operativo, llamadas al sistema, arquitecturas, entre otros saberes. Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica y aprendizaje y los saberes propuestos, se han diseñado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación central denominada Relacionando el hardware con el sistema operativo, está enfocada hacia el aprendizaje de la organización de los dispositivos de procesamiento, identificando la interacción con el sistema operativo, a través de la organización de las terminales que interactúan con el sistema operativo y el usuario. Para esto es importante que desarrolle la tarea interactiva de aprendizaje, a través de la cual, podrá demostrar lo aprendido en la unidad. Además del desarrollo de las tareas interactivas de aprendizaje sugeridas a lo largo de la propuesta formativa, tenga muy en cuenta los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía para el desarrollo de cada una de las actividades.